el supuesto hackeo de anónimos a la página de la Conducef pues era una acción bastante anómala y ya la central de anónimos en México eh, se deslinda de este defacement a la Conducef dice la célula de anónimos México se deslinda del defacing a la página de la Conducef por los siguientes motivos como nuestro grupo como nuestro lema es el conocimiento es libre entonces, nuestro modo de actuar es revelar información, despertar conciencias, curar a la gente de la, de la desinformación. Dos, si tuviéramos estos datos, se los daríamos a conocer en plataformas tipo Wikileaks. Tres, si regresamos a las actividades, fue porque la gente está cayendo en un juego sucio de desinformación. Les vamos a compartir aquí el link de este comunicado de Anonymous México, la central. Y sí, ya parecía bastante anómalo este ataque a la Conducef, es algo que no suele hacer Anonymous. En, en todos estos años que llevamos dando seguimiento, casi 11 años Anonymous en México, y no conocíamos nada de esa célula que había realizado este defacement a la Conducef, y sonaba bastante extraño, por lo pronto Anonymous México se deslinda de este, de este defacement, Habrá que esperar mañana eh, la reacción que tendrá esta, esta facción que nació hoy atacando la Conducef. Hay que recordar que hubo un ataque desde Venezuela hace unos días de unos supuestos anónimos. Y pues bueno, ya a estas horas, ya casi la medianoche, pues damos a conocer este comunicado de Anónimos México. Eh, amenazaron este grupo que atacó la Conducef de atacarla mañana la mañana. De, acá, de atacar al Banco de México y pues ya veremos si se cumple o no se cumple por lo pronto eh, Anonymous México eh, se deslinda de este Defacement a la Conducef